Hola, yo soy Abril. Tengo 8 años y tengo diabetes tipo 1. Me, me diagnosticaron el año pasado. Aprendí comer saludable y hacer ejercicio. El cambio de mi vida fue chequearme el azúcar y, y ponerme inyecciones de insulina. Soy una niña muy feliz porque hacer todo lo que quiera. Nadar, jugar básquet y también participar en tiensones. Una de mis pasiones es nadar. Así que nada te puede parar a ti o a mí. ¡Chao! soy Andrea de Los Ángeles Romero Yañez. Tengo 23 años y 18 años con diabetes tipo 1. El mensaje que les quiero entregar, la diabetes no es una enfermedad, es una condición de vida. Tienes que verla como una hermana o una amiga que llevas dentro tuyo. La tienes que cuidar y quererla para que se porte bien contigo. Esta condición tienes que ser muy responsable, disciplinado y valiente. Te servirá para toda tu vida. Si tú quieres, siempre puedes. Hola, soy Elena. Tengo 18 años viviendo con diabetes tipo 1. La diabetes no me da miedo, pero las complicaciones a largo plazo de mantener la glucosa elevada, es así me dan miedo. Por eso me ocupo todos los días en aprender algo sobre cómo evitarlas. No es fácil mantener un buen control de los niveles de glucosa en sangre, pero es posible, y es posible prevenir las complicaciones, y es posible prevenir la diabetes tipo 2. Es por eso que necesitamos políticas públicas que nos faciliten vivir bien a quienes ya tenemos diabetes y prevenir la diabetes tipo 2 en los casos en los que se puede prevenir. Creo que juntos podremos generar acciones para lograrlo. Ríos y tengo 41 años de edad y 12 años con diabetes tipo 2. Durante 12 años viví amargado y luchando de una manera errada en contra de la diabetes. Por lo tanto, entendí que la diabetes no es una enfermedad, sino una condición de vida que me permite vivir de una mejor manera, controlada y saludablemente. Yo decidí cambiar. ¿Y tú, qué estás esperando? Hola, soy Pablo, tengo 10 años y tres con diabetes. Uso bomba de insulina. Yo no le tengo miedo a la diabetes porque sé que no es una enfermedad, sino una condición de vida. Yo educándome bien y alimentándome mejor, puedo lograr lo que sea. ¡Chao!